Buenas noches Pastor David, soy la hermana Elizabeth Rivera de la iglesia Magmín Perú Mi testimonio es el siguiente Mi esposo ya se, se sentía mal, tenía dolores de cabeza, tenía fiebre, tenía, había perdido el olfato, había perdido el, el paladar de la comida Y un día salimos y él casi como que se, se desmaya en la calle, pero se agarró de mí entonces, él le habían dicho, como él trabaja en provincia, le habían dicho que se haga la prueba rápida del COVID. Fue a la clínica y salió positivo. Le confirmaron que estaba con el COVID. Entonces, lo que le afectó más a él fue el dolor de cabeza, que no podía dormir, no podía descansar. Entonces, yo me acordé, como estaba viendo los mensajes, me acordé eh, de usted. Entonces, pedí a través, de la, a través del WhatsApp de usted la oración, le mandé la foto de mi esposo y usted oré por él a través del pañuelo del reverendo. Entonces en la noche él pudo descansar porque anteriormente cuando él sentía esos dolores de cabeza, él no podía descansar, se la pasaba en vela, se amanecía, porque el dolor era insoportable, entonces cuando usted oró, él pudo descansar y poco a poco él se fue recuperando hasta que desapareció totalmente el dolor de cabeza, Todo se le fue recuperó el paladar, el sabor, todo. El olfato, todo. Entonces, él ya como que creyó un poco más en Dios. Y ya pues, y dio, se dio cuenta que... Porque yo le insistía, de que hay que llamar, hay que llamar al pastor. Él al comienzo no quería, pero... Al final él aceptó y yo te oró y Dios sobró. Le doy gracias... Les doy gracias a Dios, les doy gracias a la cobertura del pastor principal y también a usted por lo que oró, porque la oración del pastor principal trascendió el tiempo y el espacio. Ese es mi testimonio, pastor.